Eso ya fue no, no sé si soy el. Patichas por acá, patichas por aquí Ya se entendió que el king se robó mirada y en beat Sorprendió en el bajo y ahora me tocó subir yo quiero esto fajos y no pretendo verle fin Te juro mamá que tendrás diamante Así olvidarás como vives antes Verte mal el corazón me parte Por eso lucho va a salir delante Lo sabe mi negro de todos los andes El esfuerzo y el sacrificio constante Los sueños no esperan así que no tardes me enseñó a caminar. Todos quieren derribar esta barra, raza como un huracán. No me jodan que solamente quiero cantar, quiero cantar. Retorcido por todos mis sonidos, pre preprendido no me. Quiero porciones soy el elegido te de las opciones que se ha creído no se haga ilusiones en mi camino una pista de aviones quiero camiones en mi domicilio voy a ser yo que controle los kilos no me traiciones si somos amigos yo soy rival no te paga sin filo ese bonito y que tenga flow no quiere ese roto el corazón para deshacerse mami tiene un don veo su mirada se queda con yo ya lo presentía que andaba mi flex me parecía no podía perder que pase el que pase que le digo next subo subo se repite a millones yeah. millones, millones, millones, millones, millones, y a millones por ay, montones, ay. Números.